Bueno, eh, volvemos, volvemos, volvemos, volvemos. Eh, veo problemas de internet. Estamos con lo del Pato Uribarri. Exacto. ¿Qué dijo el Pato Uribarri de ¿Qué hay que dar la cara a 12 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, habiendo vivido en el 2011 aquel piso del 57% con un hecho histórico para el Kirchnerismo. Hoy Uribarri y muchos justicialistas afirman que el sector no está pasando su mejor momento y que. Eh, los dirigentes, los dirigentes, como lo manifestó Urribarri, tienen que dar la cara. Pero, ¿en qué sentido? ¿De candidaturas? No, en la movilización de las bases, en la búsqueda del voto y del compañero para apoyar a quien fuere bendecido por, en este caso, Gustavo Bordet, nadie va a desconocer. ¿Quién va a poner el candidato? Bordet. Bueno, en ese sentido es donde Urribarri manifiesta que hay que o dar sea, la cara. O sea, ¿qué le dijo? ¿Salgan a patear a la calle? Una vez más sacude, eh, como quien dice la palmera para que caigan los cocos. En este sentido, Uribarri está tratando de movilizar con, hay que decirlo, con una condena encima, con el, la, la condena social quizás, pero es el justicialista que más convoca a través de las redes sociales el que más repercusiones. Sabemos que en las redes sociales pueden ser repercusiones positivas o no tanto, pero es el que más moviliza. Bueno, donde cayó un coco y no sé si hay palmeras con coco, es la calmaría grande ya. ¿Sí? sí político, un coco político, hoy le podemos confirmar que ya hay un candidato, un precandidato intendente por el peronismo. ¿Con un búnker alquilado ya? Me dijo, si querés decir que ya hay un búnker alquilado en el barrio Castaldo. Yo no sé dónde es el barrio, Castaldo, el barrio pero, Castaldo. Pero ya hay un búnker alquilado. Monzón conoce María Grande. Dígense... ¿Qué, qué, ¿Qué político más o menos en esa zona? Gastaldi me tira? Gastaldi, sí, sí. ¿Es así? Sí, sí, Acertó Gastaldi. Monzón. Gastaldi. Yo ya soy... Anuncialo, me dijo. Ya está. Lo dijimos. Ya vale. hay un precandidato, ¿Le, le, le, ¿sabrá el intendente Solari y su amigo? Que ya hay un precandidato en la vereda de enfrente. Se está enterando ahora. Ah, esto es reciente. Que... Claro, hace cinco minutos no, no, no mandó mensaje. Bueno, Pero con... bueno, esa es la actividad política, ¿no? Déjeme tirar este... una perlita. Eh, en las redes de micrófono digital se ha estado instalando la idea de esto de que nadie es perfecto. ¿Qué es nadie perfecto? ¿Puede tirar un anticipo? Va a ser algo que va a surgir en el aire de muchas radios. No solo de Viale. Un está grabando un, un programa de 9 a 12 de la mañana, los viernes nada más. Audiovisual, Audiovisual. radio y redes. Exacto. Desde María Grande, desde Asengam hasta Diamante, sí. en toda la provincia. Bueno, presta atención, nadie es perfecto. Desde Termas de María Grande, hoy, desde el Quincho. En breve regresamos para dar todas las novedades. Se viene Cacho Baray a María Grande y tenemos muchas otras novedades para compartir. Ya volvemos. Faci, investigación y desarrollo argentino dedicados a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos. FACID, evolución infinita.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 bueno, seguimos, seguimos, seguimos, ya estamos con, con nuestro amigo Rubén Rezel, que una vez más nos abre las puertas de esta hermosa y querida Termas que tenemos, orgullo para todos los entrerrianos. ¿Cómo le va Rubén? Pero muy buenas tardes antes y también a, al amigo. Al amigo Maxi. Maxi. Así que... Qué el, lindo día hoy en Termas. ¿eh? Hermoso día y un día muy apropiado para, para pasar al aire libre. como. No está viniendo mucha gente a, a visitarnos, así que estamos muy contentos por, por estos, estos tiempos y que el turismo sea revitalizado. Hay mucha gente que se cansó con la pandemia de estar encerrado y bueno, ahora cuando hay un día lindo todos salimos a la calle y este es un lugar espectacular para que mucha gente de acá de la zona, de, las provincias vecinas nos vengan a visitar, así que el complejo hoy está floreciendo, diríamos, en todo su esplendor Está más grande, está lindo, siempre hay no Siempre que uno viene a Terma, una novedad hay. Sí. O sea, o está pintado, pusieron algo nuevo, pusieron una planta que llama la atención, otro local... Eh, uno dice hoy eh, 26, 27, 28 grados activo y ahí la terma con semejante calor. Pero acá hay pilletas para todo, hay pilletas agua caliente, pilletas de agua fría, hay mucho verde, muchas sombras, hay mucha gente que viene a tomar son nomás terma. Okay. Bueno, ahora también te quiero comentar que vamos ya finalizamos el grupo sanitario, así que lo vamos a a inaugurar ahora en estos días ya está terminado, después lo vamos a ver ¿Eso está más cerca de, las pileta está ¿De la pileta acá? la pileta está donde metros? estamos? va a ir ya. exclusivo para esta pileta cubierta para hay mucha gente mayor que, sí, está bueno. que queda qué sé yo, 50 metros los, los sanitarios actuales y, y decidimos construir estos sanitarios para que estén más accesibles a la gente mayor que a veces no puede caminar mucho porque hay mucha ya. gente que a veces viene a ser rehabilitación. No, pero terma es curativa. Exactamente, porque nuestra terma aparte de ser relajante, ser un lugar de distracción y de esparcimiento, son es aguas curativas, muy, muy buenas para la salud, especialmente para todas las la enfermedades óseas ¿no y de la piel. Eh, Puedo garantizarla. Y mucha gente ha venido con problemas de, de piel, de psoriasis, y prácticamente se han curado. Hay mucha gente que ha venido con problemas de cintura, de, de los huesos que a veces nos vienen. Y bueno, el agua caliente es relajante, relaja los músculos y, y se van, a veces no se vive corriendo, pero... Mejor Pero se van que... más relajado, se van más... Está, más... está divertido. probado. ¿eh? Está, con... Exactamente. está probado el beneficio de eh, no solamente el agua termal, sino la recreación. Recuerdo la última vez que tuvimos presente, el, eh, eh, previo a la actividad que se había desarrollado, con esa presentación de, de esa grilla, ¿no? donde invitaban a volver a lo natural, ya en, esa, eh, en ese retorno después de la pandemia a todo lo natural. Y ahora... Veo que se está promocionando mucho, Rubén, el hecho de eh, acercarle a los egresados de las instituciones educativas una posibilidad de que vengan a disfrutar, a cerrar el ciclo lectivo en termas de María Grande. ¿Cómo surgió sí, esa idea? Bueno, queremos que este lugar sea un lugar para toda la, la, la población de María Grande todas las poblaciones vecinas y que muchos contingentes ahí, de escuelas primarias de acá de María Grande, nosotros prácticamente no le cobramos, ¿no es un gusto no. que a veces se acerquen a estas termas, que, que disfruten de un, de un día de, de, de vacaciones, diríamos. Y bueno, y a todos los contingentes de un poquito mayores también pueden venir, acá hay lugares para, para, para acampar, para... Se vienen varios campamentos de chicos y también para comer un asado para disfrutar del aire libre no es cierto que es nuestro nuestro complejo está perfectamente adecuado y aparte para tomar baños de agua termal y agua dulce como decía o vos. sea claro estamos en agua caliente hay dos piletas no de agua caliente Sí, son dos tres cuatro tres piletas. claro y pero después tenemos el otro sector de agua fría eh, después tenemos el sector de agua fría tenemos bueno la pileta del tobogán Acuático y también. salió buen resultado, Rubén. ¿no? Es, es un, un excelente un, un acontecimiento bárbaro. ¿De acuerdo cuando lo inauguró. Además, además el, el, el, el parque termal, al tener la posibilidad de tener también este parque acuático, representa una diversión, una distracción para claro. los jóvenes y niños que encuentran además, sí, por decir la abuela, mamá, el tío, la tía quieren ir a la pileta climatizada lo puede realizar, los chicos quieren entretenimiento, lo pueden hacer les gusta el agua fría, tienen agua fría estoy mirando los fast food ¿eh? hay unas cantinas nuevas ya vamos a ir a conocer también el bar nuevo que tiene una presentación increíble el comedor ya con una gastronomía de primer nivel y todo eso hace a que María Grande sea un lugar turístico por excelencia Sí. ¿no? Sí. sí. sí, sí. Se ha asentado este año, se, podemos decir que es una ciudad turística, ya en el eh, pasado se estaba regenerando todo esto y hoy hubo venido un día sábado, un domingo, un viernes a la noche eh, de infinidad de, de, de autos que andan para acá, para allá, hay distintos comedores, distintos bares para... para para comer un sándwich, tomar agua, charlar, y mucha gente de, de los pueblos vecinos se acercan hasta Mare Grande, que encuentran, bueno, un lugar de esparcimiento y, y puedan... Permíteme hacer una pregunta en ese sentido. Habló de pueblos vecinos. Se viene la fiesta del guiso, acá cerquita nomás. Sí. Se viene la fiesta de la agricultura, también cerquita, en Crespo. Claro. Ya le va a tener la fiesta nacional del asado con cuero, allá por el 17, 18, 19, 20 de noviembre. Y con todos hemos tenido la suerte de charlar. Y todos cuentan con la disponibilidad de camas para alojar a los turistas. Usted nos decía fuera de cámara, en Paraná hay una actividad fútbol 365, algo por el estilo. ¿Un contingente de cuántos colectivos? Y ocho colectivos van a venir a, con sus con respectivos pasajeros, ¿no es cierto?, a alojarse internos. Sí, ¿Qué sí. colectivo de tenemos... capacidad hoy? Eh, ¿Se aumentó un poco la capacidad, Rubén, de alojamiento? No? Bueno, va creciendo muy... Muy poco, año a año, pero va creciendo, ¿no es cierto? Se están construyendo varias cabañas, que han vendido lotes, y tenemos, qué sé yo, más. Están todas las cabañas completas ahora en este momento. ¿no? Completa, completa. Cuando completa. hablamos de cabañas hablamos de, de privadas, ¿no? Que se hizo en la otra semana, que se hizo en, en Territo, el otro. Exacto, hubo otro acontecimiento. Exactamente, que después cuando Estar te separan. ¿no, sí, sí. Bueno, vinieron a alojarse también acá a Terma. Y de Paraná, que no hay tanto alojamiento, vinieron a alojarse a Terma, así que Terma está brindando un servicio, ¿no es cierto?, que y hasta la ciudad capital de la provincia como le gusta decir a Dafa, a un termo de distancia. Sí, Desde sí. la capital provincial se vienen a alojar Estamos a termas cerca. de María Grande. Tenemos sí, buena sí. ruta, rápida, 40 buen acceso. Sí, sí. Este... Bueno, es más, uno de los principales grupos de, de la fiesta de quiso va a estar alojado acá. Primero querían que no se diga nada, pero después podemos dar esa ellos información? mismos permitieron. Dijeron, sí, vamos ahí porque queremos meternos a las termas, dijeron. La, la, la Berizzo va a estar sí. alojada acá sí, sí. en termas. Sí, sí. Y sí, sí. quieren probar termas van a estar ya lo dijeron o sea en no principio decían que no y después alojarse y no van a tomar baños termales exacto tienen probar las termas mira vos hasta dónde bueno. ha llegado está has generando hablado. una revolución en las redes sociales porque todos los fanáticos del averizo ya me imagino que están pidiendo el contacto de termas de maría grande para poder <risa> la fotar acá cerca y lógicamente la foto sí. eso también ayuda no a la difusión sí, de por termas por supuesto este y bueno todos estos eventos también han crecido y gracias a que hay alojamiento para, para alojarlo. Sí, sí, porque si no la gente viene y se va, o sea, capaz que viene un día a la, una fiesta y se va, en vez de que ahora no, ahora viene, se queda los tres días de la fiesta de la saco en cuero, los días de la viticultura porque hay alojamiento, hay contención en ese, y ahí es donde claro. está la inversión privada, ¿no? Aparte, otra cosa importante es que el, el hotel que teníamos acá en Termas, eh, ahora fue adquirido por por el sindicato de pasteleros uh -huh. de la provincia, y, y lo están reparando, lo van a hacer un hotel cuatro estrellas, eh, lo han agrandado, están edificando, están haciendo varias este, habitaciones más en la parte superior, así que... ¿Eso para cuándo, Rubén? Y eso para marzo del año que viene va a estar, Rápido, una, va a estar terminado, pero es una remodelación total, una ampliación. Fue hermoso. Y, Imaginad, un hotel cuatro estrellas para acá, para la zona, va a ser sí. re importante, re sí. importante. Y yo sé que lo, estos gremios tienen capacidad de, de económica y capacidad de organización, así que va a ser un excelente hotel que va a servir para todas las regiones. Mira, ahora que decís inversiones en Rubén y lo que hace al, al, al engrandecimiento de, toda un, de todo un departamento, ¿no? me acordé, mañana... Mañana en el Pingo se hace la firma eh, para la construcción de la nueva terminal del Pingo. Más Buena de 200 millones se van a invertir, genera, no sé, 30 puestos de trabajo, pero va a ser una de las terminales más lindas. Mirá, estamos a muy poquito minutos del eh, Pingo. Es el, el kilómetros, sí. Y... Eh, ¿Cómo se está dando todo, no? Es todo una, un circuito que tenemos que seguir aprovechando. Las nuevas generaciones, fundamentalmente. Claro, claro, claro. Sí, nosotros no teníamos turismo en la costa del Paraná. No teníamos. Teníamos río y no teníamos turismo. No tenemos, mirá. Nada. Pero ahora se está, por eso que te digo, que se está regenerando una corriente turística en, en la zona con todas por estas fiestas que hay alrededor de, de, de la ruta 32, diríamos. Eh, bueno... Está creciendo toda la, la zona y Terma cada día está brindando muchos servicios muy importantes y esto es un, es un elemento fundamental para el crecimiento de la región, y el alojamiento cierto? ¿no es y bueno, Terma lo va a brindar y lo está brindando. Es un buen parámetro esto para eh, los, eh, los datos económicos, ¿no? Observar, el último fin de semana largo, eh, el 12 de octubre, Terma estuvo repleta. Sí. ¿Sí? Esos son buenos parámetros para la economía, más allá de que reconocemos la inflación, reconocemos esas variables que todos los días nos ponen los pelos de punta. Pero estos datos, que la gente también se vuelca a lo natural, más allá de lo material, que tome la posibilidad de tomar un baño termal, de venir a disfrutar del espacio verde, de ver un buen espectáculo, eso también hace a la calidad de vida claro. de los entrerrianos claro no solamente de los maregrandenses, de todo el departamento. ¿Coincide sí, sí, sí. Rubén con eso? Pero, por supuesto, el fin de semana largo, ese que vos te referís, este, pagaron entradas más de 5.000 personas. Quiere decir que un gran movimiento turístico. Eh, en la ruta había 5 cuadras de, de cola para entrar al complejo, nos daban abajo. Y bueno, toda la gente vino, se sintió feliz de estar, de compartir una tarde acá en este lugar. Y, y bueno, nosotros estamos creciendo, todo lo que se recauda se reinvierte, y por eso está, estamos mejorando el servicio. Mejor calidad, mejor servicio, va a haber, vamos a tener mayor afluencia de, de turistas. Así si me que, permite, yo que, quiero volcar un dato. Eh, después vamos a estar charlando con él seguramente, eh, fue muy amable, muy cordial cuando lo, lo charlamos fuera el micrófono. Nos visita un eh, técnico profesional, un ingeniero eh, que conoce urbanismo, que también ustedes hacen interconsultas para las cuestiones técnicas que hacen al desarrollo. O sea, son eh, bienvenidas las sugerencias de aquellos profesionales que nos visitan, en el caso de Fernando, que hoy está aquí, ¿Para qué? Para también entender cómo podemos potenciarnos. Es así. Sí, sí, por eso la, la visión de uno tiene un límite. Siempre es bueno consultar a, a alguien que está en el tema este de, de la cuestión urbanística. urbanística. Pero, tenés que estar a la altura de las circunstancias, en todo. Sí, pero no es fácil exponerse bueno, pero, a una mirada externa. Y no es fácil también tomar la decisión de invertir. Bueno, nosotros invertimos no solamente en los edificios, sino en claro, la capacitación exacto. del personal. Queremos que sean amables, que sean atentos, que estén los sanitarios siempre en perfectas condiciones como están, como mucha gente nos, nos felicita por, por la limpieza. Está todo limpio, Rubén. Por la limpieza, por el orden. Y bueno, eso hay que... yo siempre digo que... Ya hemos construido una base, tenemos que perfeccionarla, y tenemos que cultivarla y, y maquillarla y dejarla cada día más linda. Y, y si hay un, una canilla que limpiar, hay que sacarle lustre y que esté limpita. Y, y eso es lo que le gusta a la gente. Le doy otro si dato. Me gusta a mí, si me gusta a mí, le gusta a todos. Es parte Entonces, de exacto. la familia de Terme. Le doy otro dato. ¿Sabe cómo arrancó el programa Sergio Dante Moreira? Saludando a la recepcionista porque ya cuando ingresamos, ya nos sentimos como de la familia, ya sabía Eche. que venía, que veníamos y demás. Y después tuvimos que ir a buscar, este, esto que usted ve acá lo, lo, lo, lo prepara la gente de Termas, fuimos hasta los sanitarios y la enfermera también muy amablemente nos daba datos, por ejemplo, Dante le preguntaba no en un chacarrillo cómo había estado el día con respecto a la presión y ella muy amablemente nos contaba de que la dinámica de Termas ya la lleva y la conoce desde hace 40 años. O sea que todo está de alguna forma armoniosamente claro. coordinado para que uno se sienta como en sí, casa. se siente cómodo sí sí sí se sienten acá la gente bueno los entrerrianos somos muy muy tratamos muy bien a la gente a los turistas nos gusta que nos vengan a visitar bueno yo cuando eh... Hicimos esto, que cuento en, en un libro que escribí para que quede como recuerdo y que sepan todo, todo cómo se, se gestó esto. Decía que nunca me visto un turista en Marelande, yo no conocía a un, a un turista. Tenés razón. Que venía al pueblo y que decía, ¿Y este ¿de dónde es? No lo conocíamos. ¿Quién es el forastero? ¿Tiene el forastero? Y bueno, ahora es que viene gente y ya no parece normal que los negocios estén llenos de gente extraña. Desconocida. Desconocida. Y bueno, yo vengo acá. ¿Te gusta charlar con la gente? ¿o? Sí, me gusta. Vengo, me siento en un banquito y para ir a cuenta que yo soy el que, que generé todo esto y vienen a, a charlar y me cuentan de que se han cuidado, que se han mejorado. Y realmente me siento tan feliz de, de, de escucharlos y me siento tan bien que, bueno, yo creo que, que de algo sirvió todo lo que uno, el esfuerzo que uno hizo, ¿no es cierto? Es decir, una persona llega a curarse me, me llena de, de... Ya son satisfacciones sí, son personales. Porque había exacto. que tomar las decisión de su época, sí, hablar sí. de termos pelearse con todo el mundo y pasar eh, ratos amargos, amargos. Sí, sí, este, sí. Pero bueno, todo salió adelante. Vamos a un corte ya vamos a volver, tenemos más notas, pero con Rubén también vamos a hablar después, ya cerca del final, no de no la preguntar. presentación sí. de Cacho Garay, señoras y ah, señores. Sí, Así que ya volvemos. FACI, investigación y desarrollo argentino dedicados a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos. FACI, evolución infinita.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 FACIT, investigación y desarrollo argentino dedicados a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos. FACIT, evolución infinita. Este cinco de no... Volvemos el segundo bloque desde Termas de María Grande, junto a Fernando y Francisco. Fernando a mi derecha, Francisco a mi izquierda. Vamos a charlar un poco de la cuestión técnica que lleva adelante también la Comisión General, ¿eh? en este caso la Gerencia de Termas, a la hora de tomar decisiones, lo decía el ingeniero Rubén Reset, como consultor, como me parece a mí, ¿no? miembro honorario generador de todo esto, eh, que se realizan, por supuesto, consultas técnicas para ver cómo sigue el rumbo de Termas. ¿Cómo lo ves vos? mira eh, si bien yo cuando yo, yo arranqué con siendo parte del directorio, digamos, con Rubén como presidente y yo como vice, eh, a mí me tocaba la parte operativa, digamos, eh, o ejecutiva de lo que era el, toda la operatoria del complejo. Eh, hoy, digamos, estoy en, en otra fase administrativa porque eh, a partir de lo que fue la, la pandemia, que nos tuvo nueve meses cerrados, eh, y tuvimos que salir a la, a la cancha, digamos, con un... ...con un escenario incierto, nadie, nadie sabía cómo se iba a compartir esto. Entonces a partir de eso eh, nos abocamos a, a hacer una terma distinta. Si bien nosotros teníamos mmm, una, una postura, una política que buscábamos la forma... ...que la gente quisiera hacer termalismo, cuando nos sobreviene la, la pandemia... Eh, ...cambiamos esa óptica digamos, y vimos a ver qué es lo que estaba haciendo la gente y la infraestructura que tenía Termas se le pudiera acercar. ¿Cómo hacíamos nosotros para llevar el termalismo hacia otras actividades? Y así fue que empezamos con lo que era un poquito de turismo-salud... ...era muy reducido el mercado... ...e hicimos dentro del bienestar-salud, esto de deporte... ...y ahí fue donde empezó la carrera campo-traviesa-nocturna... ...el rally entrerriano, que es la segunda vez que se lo traemos... ...pensando en aquellos momentos, digamos... Eh, donde la curva, digamos, se achataba un poco y trajimos el rally bike eh, trajimos la final nacional de Baje de arena eh, deporte desconocido para mí estamos en pleno instructorado de arquería o sea, vamos llevándole la infraestructura y todo lo que nosotros podemos hacer dentro de la naturaleza y de le, del estándar, digamos de la gente que hace termalismo que hace recreación que hace esparcimiento que puede aprovechar 45 hectáreas de verdes eh, sumado a las piletas eh, que ampliamos el rango. Nosotros trabajamos en, fuertemente en termalismo y hoy por hoy, si viste el complejo lo que es, tiene, eh, ha duplicado su capacidad de aguas frías, de recreación. Entonces, tenemos un abanico. Hoy estamos en una pileta cubierta, termal. Tenemos piletas termales al aire libre, tenemos piletas de recreación con toboganes y inauguramos la. El año pasado la piscina playa, que es una piscina en un marco de arena, con, una, con toda una playa cuidada, tratada, que nos permite estar, digamos, en todo el año operativo, ampliar el espectro. Fuimos creciendo también en la oferta gastronómica, antes teníamos un restaurante, ahora tenemos un restaurante, un buffet implantado, en, insertado dentro de todas las piscinas. A mi espalda, acá a mi extrema izquierda, tenemos un local donde nosotros cubrimos un segmento que es vegano, vegetariano, y celíaco. Eh, estamos, digamos, tratando de cubrir el, la más amplia oportunidad para que el turista se sienta, de alguna forma, contenido en un complejo que, con 45 hectáreas, te permite el esparcimiento y la recreación. Eh, a los oídos de quien escucha estas 45 hectáreas preservadas Siempre vamos a destacar el fuerte compromiso que tiene Con la sustentabilidad del medio ambiente en termas de María Grande Por eso es ah, muy sí grato es. escucharlo Me imagino que toda esta toma de decisiones Siempre viene también de la eh, interconsulta En este caso, Fernando, ¿sos geólogo? Geógrafo, geógrafo Geógrafo Planificador urbano Planificador urbano Y ahí vamos a ir con respecto a esta pregunta En estas interconsultas más que técnico, yo te vi disfrutando de Termas hoy. <risa> por supuesto. Eh, es parte también, es, hay, que, hay que apropiarse de las cosas. Es así, por ejemplo, esto del averizo que anunciábamos en el bloque anterior, de que es la banda Estrella que va a venir a presentarse acá cerquita nada más, pero que quiere venir a disfrutar Termas, no solamente a conocer, a disfrutar. En tu caso, primero como visitante, después vamos a la parte profesional. Cómo te recibieron termas de María. No, la verdad espectacular. digo, Llegué justo un día de veintipico de grados, así que con ganas de, de disfrutar el lugar, pero me sorprendió la cantidad de gente que había. La verdad para ser un día de semana muchísima gente disfrutando esto en las filetas frías, en la playa de termal, o sea, desde las cuatro y pico que llegué hasta las 7, 8 de la noche había gente disfrutando el agua y después esto. Es un lugar que no solamente se disfruta. De, de, de, ...del agua, sino que también de, del paisaje, del caminar... ...digamos, esto que, que me planteaba Francisco... ...hoy la gente necesita tener actividad todo el tiempo... ...y ser activa en esas actividades... ...y esa actividad necesita que se le dé la infraestructura necesaria... ...para que pueda disfrutar, así que bueno... ...después estuvimos tomando la merienda también en, en, en el bar... ...y digo, tiene un montón de actividades que se puede realizar... ...y la idea es esto, que uno pueda tener la mayor cantidad de horas disfrutando olvidándose de la presión que tiene en el mundo cotidiano, la gente también viene a desenchufarse, pero tiene, necesitan los servicios que le permitan estar, o internet, servicios básicos, la televisión, digamos servicios que la, la gente necesita para estar desenchufado, pero a la vez esa conexión que no puede dejar de tener. Así que bueno, la verdad que gratamente sorprendido, por supuesto conocía algo de las termas, pero no había estado nunca y, y la verdad que es un lugar de, de disfrute. Sobre todo su entorno y también esto, la relación muy fuerte que tiene con la ciudad, que no es menor que las termas que están hechas pensando en una interrelación fuerte con la ciudad. Ahí quiero ir ahora, pero un profesional en serio, porque lo de la merienda no la sabía. O sea, <risa> se tomó el desafío en serio, recorrió la mayoría de los espacios. Hablabas de ciudad, hablabas de cercanía, sos un profesional del urbanismo. ¿Cómo ves esta simbiosis terma María Grande? Bueno, es esencial, está por lo que uno estuvo leyendo y charlando con, aquí con la gente desde el primer día la intención fue justamente buscar que el trabajo que no había en María Grande digamos la cuestión del trabajo una salida laboral muy importante que hoy sigue siendo y cada vez se potencia más y de hecho creo que ahí está una relación entre el Estado y, y María Grande muy fuerte para poder potenciar la cuestión del trabajo porque hoy si bien en, en las fermas hay mucho mucha gente que viene a dormir y a pasar el día, hay mucha gente que pasa el día en las termas, pero duerme, pernota y va a la gastronomía dentro de María Grande, con lo cual eso es importantísimo y potenciar la relación María Grande con las termas es fundamental. Todas las ciudades donde después vienen a las ciudades que había termas es porque se potenciaron unas con otras, y la verdad que eso es fundamental, y las termas tienen esa condición y la verdad que yo cuando viene como, como urbanista, uno de los temas fundamentales que charlamos es cómo relacionar más la ciudad con, con la termas, es central y después hay un tema que es regional, María Grande está muy relacionado con Paraná también, entonces bueno, cómo potenciar que la gente de Paraná, de Santa Fe, digo, hoy el, el turismo santafesino, lamentablemente los índices de, de violencia que hay en Santa Fe son muy fuertes y yo que... Me toca, me, to, me toca recorrer la Argentina, uno ve en Santa Fe mucha gente, hoy charlaba con un grupo de, de señoras que estaban acá, eran todas santafesinas, que venían, tú un dato? que no, no, eran sí. siete mujeres que venían escapadas, digamos, de, de Santa Fe, de, de la violencia de, de, de, del día a día y acá estaban en, en sus vacaciones y es muy cerca, es muy próximo y a la vez estás en un relajo muy importante. Bueno, y esos son atributos activos que tiene la STEM, que tiene María Grande que tiene que aprovechar. Yo les contaba que viene por, por caminos rurales, aprovechando también que me gusta un poco la recorrida no no habituales que también lo que busca mucho del turismo hoy, no solamente la cuestión, digamos Mar del Plata, no sé, lo, lo que siempre va, sino lugares nuevos, entonces María Grande tiene mucha potencialidad de explotar eh, lugares como el turismo rural y demás que, que puede potenciar junto con las termas. digamos, hay que buscar siempre, siempre se dice en el turismo, cómo buscar que el turista esté uno o dos días más, entonces, agregar cuestiones o actividades que permita que esto, bien la verizo entonces me quedo y conozco las termas y le digo a mi mamá y hacer el boca en boca que es lo que hizo que sea las termas. Me imagino que todavía no hizo la devolución, Fernando, a Francisco, <risa> pero ya tiró varios tips sí. interesantísimos. Esto de la gente de Santa Fe, el turismo rural que acaba de marcar. La cuestión logística y algo que no me quiero olvidar de preguntarte. ¿Cómo vamos a potenciar esa simbiosis terma-ciudad? Bien. Es un desafío bastante interesante y que lo tenemos bien claro. Nosotros tenemos que generar relaciones mutuamente beneficiosas, no hay otra. O sea, Termas se va a desarrollar siempre y cuando la ciudad de María Grande se desarrolle y a la inversa. Entonces no hay forma, digamos, estamos unidos así y Termas se caracteriza por trabajar de los 365 días del año y eh, todo el personal que, que ocupa Termas, hoy hay se, se, se, 60 personas, 60 personas trabajando. Directa, trabajando de turismo, que eh, todas viven en María Grande. Y estamos trayendo gente, en algunos casos, por una necesidad de cobertura, por ejemplo, lo que es el, la vigilancia de aguas, la ley provincial exige que sean guardavidas. Nosotros guardavidas eh, tenemos la cantidad eh, necesaria, pero no la suficiente. Para la rotación. Para la rotación por eso estamos trabajando la, la formación también. En respecto a eso, trabajamos con gente profesional con formación, hemos hecho eh, cursos de recatistas acá mismo, hemos traído a la gente del CAE de Paraná, para que lo haga acá, y bueno, estamos en plena formación. Al respecto de esta, estas cuestiones, digamos, <coughs> con respecto al municipio, nosotros somos un actor necesario, pero no suficiente. Eh, ahora recientemente, la, la semana pasada, hubo un, un encuentro de, nacional de beach volley en Cerrito, eh, los jugadores de beach volley se alojaron en termas de María Grande, a 35 kilómetros. Actualmente está la Feria de Ciencia Provincial en la ciudad de Paraná. Los estudiantes y los profesores que participan de la feria de ciencia, 265 personas alojadas en termas de María Grande. Ahora va a ver en un rato empiezan a entrar a los coles. ¡Qué maravilloso! Así, esta relación de hacernos presentes en Paraná, hacernos presentes en Cerrito, lo hacemos con el asado con cuero en Viales, lo hacemos con la fiesta del guiso en. ...en El Pingo... ...lo hemos hecho con el asado de la estaca en, en Tavosi... ...nosotros tenemos esa filosofía de apertura regional... ...porque creemos que... ...este complejo de estas dimensiones... ...con estas eh, propiedades... Sí. ...digamos, con todo lo que el agua significa... ...para un complejo termal... ...no lo tenemos en la región... ...y tenemos que autogestionarnos de alguna forma... ...para potenciar todas aquellas pequeñas cosas... ...que podemos sumarnos y hacer lo que es hoy el polo, el polo turístico de la costa del Paraná, sin lugar a duda entre María Grande, diría, eh, en esta zona, para el norte, podemos llegar a ser el punto relativamente más importante y tenemos el potencial, tenemos lo... Eh, la sapiencia por así como para llevar a otro las a otro propiedades, estadio. agrego las propiedades y las virtudes, está enclavada en el corazón de Paraná Campaña uh -huh. a un termo de mate de Paraná a un termo y medio de Santa Fe me dice el señor director que ya estamos en tiempo pero no me puedo ir sin preguntarle a Fernando le tiramos todas flores uh -huh. un desafío le tenemos que dejar a Francisco y a toda su comisión, uh -huh. a dónde tiene que apuntar Terma de acá en adelante el desafío es crecer y uno de los temas que el turismo tiene como problema cuando crece es que puede perder su característica esencial. Mm. A mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, en el plan de desarrollo de Tincara. Tincara entró en crisis porque creció tan rápido que en un punto perdió la esencia que la gente buscaba. Entonces el, el desafío de los lugares que crecen, cuando está creciendo María Grande, es crecer sin perder la, es, identidad. la identidad y que la gente que venga siga sintiendo lo mismo. La, porque el turismo es transmisión, transmisión de... De vivencia. Entonces, esa vivencia no se puede perder. Entonces, hay que generar el crecimiento, pero que la gente siga valorando bueno, el, el lugar que tiene, el espacio verde, eh, el agua termal. No perder, no perder esa tradición que ya se generó y que tiene que ver con las vivencias. Entonces, hay que crecer, porque si uno no crece, entra en crisis, pero ese, ese crecimiento tiene que ser con los valores que hicieron llegar a ese lugar. Y es un desafío que está teniendo toda la Argentina hoy. Y hay algunos, yo estuve hace, la semana pasada en Vida Langostura, el tema turismo, Vida Langostura está en crisis porque creció mucho, pero no tiene dónde crecer. O sea, la gente hoy alquila las casas, eh, no, el trabajador no tiene dónde ir. O sea, hay un problema de crecimiento porque la ciudad no tiene la, la infraestructura para que siga viviendo el turismo. Porque en Argentina hay un boom del turismo interno muy fuerte. Bueno, eso está pasando en la Argentina. María Grande tiene el desafío de crecer, porque vas, tiene el potencial para seguir creciendo, pero no tiene que. La gente tiene que sentir que tiene un lugar que está abarrotado, que mira está saturado. Entonces, bueno, hay que crecer, hay que buscar la manera de crecer, pero, vuelvo a repetir, manteniendo la lógica del de estilo de vida que vio que esto, que esto se crea. Bueno, un bloque maravilloso, me quedaría charlando horas. El desafío está, Francisco, ¿eh? hay que crecer sin olvidar las raíces, buscando el desarrollo, pero manteniendo una identidad. Identidad que desde el quincho nosotros vamos a seguir reflejando programa a programa. Vamos a una breve tanda y volvemos desde Termas de María Grande.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 de Río, pero no, bueno, vio eh, <ríe> que no puede faltar la, la, la pasada de pelota a lo deportivo. Acá le decía Rubén, ¿estás contento por el triunfo de patronato? ¿No, sí, sí, sí. Como sí. entre Río? no sí, ¿cómo no, que no? Muy yo muy estoy re contento por lo de patronato. también. Como entre Trerriano y como de patronato. Eh. Sí, también es lindo eh, eh, todo el intercambio que se genera, ¿no? Porque eh, la, la, la, la, la anuencia con la cual uno viene aquí genera esta confianza de poder consultar cosas. Ingresamos a cámara y le estaban preguntando de qué cuadro era hincha en primera división a Rubén Reset. ¿Lo puede decir al aire? Sí, yo soy hincha de River, pero no bueno, fanático. Como eh, bueno, bueno, bueno, Cuando jugó contra Patronato hinchaba por Patronato. Tres de River. Yo también, yo anoche hinchaba por por Patronato a muerte, como entre riano. Como buen entrerriano. ...sacamos de fútbol porque me va, me va a obligar a hacer algunas preguntas que no puedo y no quiero hacer a la vida. Así estuve que con, vamos a hablar de la cuestión estuve, teatral. Eh, bueno, estuve con Rocío Reset. Sí, un beso grande la, a Rocío. La, la última vez que estuve en contacto con ella fue cuando estuvimos en el teatro. ¿Y dónde estaba ella? Y ella estaba en México. En México. Nos estaba viendo. Exactamente. Nos estaba chequeando. Bueno, eh, nos metemos con todo el humor. Le cuento. <risa> Llega María Grande a nuestro querido teatro Cacho Garay, un gran humorista consagrado a nuestro país. Este viernes 4 de noviembre, 21 horas, no se pueden perder esto que anunciábamos ya hace un tiempo desde el mismo teatro. Exacto. Ya estamos ahí. Sí, estamos a, a prácticamente una semana desde que nos visite Cacho Garay. Y bueno, ya están las entradas desde esta semana a la venta. Eh, han tenido una gran demanda de entradas. Eh, Espero que alcance para todos, ¿no es cierto?, porque el teatro tiene un límite. Es una función. Es una función. Este, y por eso mucha gente ya se ha adelantado y han adquirido su entrada, que, que va muy bien. Espero esta semana que también se vendan muchas entradas. Y bueno... Eso el, es un viernes. viernes. Un viernes. Viernes 4. Viernes. Viernes 4. El 4 de y el sabote no lo había Yo tengo que preguntar algo. Sí, porque a, acá me falta alguien. Eh, ¿Quién estuvo detrás de todo esto? Esther. ¿cómo, ¿Cómo está Ester. viviendo estas horas, Esther? Me imagino que anda, anda ansiosa, como vos decís. Me imagino que sí. Y anda ultimando los detalles porque ella también es encargada de vender la entrada y no está acá porque. Eh, bueno, ya ha quedado a trabajar. Le mandamos un Bien. beso enorme, Esther, que nos contagió desde el primer momento cuando nos, dio, nos contó el desafío en vivo, ¿se acuerda? Estábamos en el teatro y desde ahí se generó toda una expectativa. Y ahora ya llega, el 4 de noviembre, ya. las entradas están... Casi agotadas. Puede llamar todavía, puede contactarse con las redes de Teatro Don Santiago. Ya voy a dar, si me permite, el número de contacto. Bueno, sí, sí, sí. y Cacho Garay viene ese mismo día o... Y... o se va a alojar acá en Termas también. Sí, viene ese mismo día, se va a alojar acá en Termas. Qué lindo, ¿no? Y, eh... y luego tiene, el otro día tiene otra gira, anda de, de gira por, por distintos lugares de la provincia también. Así que se va a alojar en terma y al otro día van, va sí, a viajar acá, va a seguir viaje. Y lo que te quería decir es que Esther, eh, está vendiendo las entradas, hasta ahora la, la consultan por, por internet, le vende por, por WhatsApp, y le hacen la transferencia y de, eh, tenemos un sistema de venta de entrada online. online. Exacto. Y bueno, y ella se ocupa de todo eso y anda nerviosa por ese motivo. Me imagino que, que debe andar que... muy ansiosa. Pero el paso es adenarito. Ahora el no pase, pase El teléfono, Mire, el que el teléfono de Estela y así la eh, no rato, En el teatro, a partir de las 20 horas, usted puede acercarse a conseguir su entrada. Y si no, eh, tiene que contactarse al 343-429-9466. Lo voy a repetir, anote. 343-429-9466 o en la casa de Esther en horario comercial, allí también puede conseguir su entrada anticipada para este viernes 4 de noviembre para disfrutar del show espectacular de Cacho Garay. ¿Usted va a estar? Me imagino. Sí, por sí, supuesto sí, que voy a estar. Sí, bien. Eh, escúcheme, cuando estábamos en el teatro, Esther nos contaba una historia de una escuela que había venido de, de la zona rural. Zona rural. María, este, Grande María Grande Segundo. ¿María Grande segunda, era? Sí, sí. Este, con mucha emoción la primera vez que venían los chicos a, a un teatro. No nos podemos acordar el nombre de la escuela, pero ¿la escuela de quién era que decían? De ya Sergio Burdese. De Sergio Burdese, donde da Sergio Burdese. Bien. Bueno, pero tenemos una acción solidaria, permítame, Monzón. Bien. Eh, estos son los productos que nos envía la, siempre la blanquita. Ahí están las cajas este, detrás de cámara. Y está una caja completa de 60 sobres que van a ser destinados a esta escuela, en la Acción Solidaria, eh, donde está nuestro amigo Burdese. Pero también tenemos regalo, de tenemos regalo amigo. de otro amigo Ajá. que se lo vamos a acercar para, para Rubén Reset el regalo que, del centro de empleo de comercio que siempre no ah, a nombre no, del secretario llegar, general pues, de miguel pereira que en esta oportunidad nos acompañó recuerda que la última vino pereira sí, sí, sí, sí. bueno le hace llegar bueno, esto muchas gracias espero miguel. que lo use y que espero lo use. Que, que la próxima el asado que lo invite con un asado a él y a ustedes para compartir <risa> este. me parece y, que esta es una señal para que lo haga usted me ustedes. parece que <risa> sí que es un, una indirecta <risa> bueno y el regalo también dulce de otro de... amigo Panadería Leble. Ah, Un bueno, ¿eh? emprendimiento bueno. vialense, bueno, exitosísimo, bien. que tiene estos productos de primerísima calidad y que por supuesto aporta también algo dulce. Bueno. Eh, El con... Día de la Esther, por favor. Sí, no, sí. ya se genera una interna, para ¿eh? para ella, para ya se sí. ¿sí? genera una interna con este regalo. Ah, por... ¿Sí? Rocío lo quiere y Esther lo quiere, así que. Bien, Rocío también levanta <ríe> la mano ahí atrás, ¿eh? vamos a ver cómo repartimos esta situación. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final. Sí, pero eh, en esta ocasión. Me gustaría eh, hacer un cierre con el anfitrión, uh -huh. ¿sí? Y que siempre nos trata con tanto respeto, con tanta cordialidad. ¿Cómo estamos transitando estas obras? Que se viene la época más cálida, con términos funcionando a pleno, Teatro Don Santiago funcionando a pleno. ¿Cómo, cómo estás transitando esta etapa? Pero muy, muy feliz. Este... Bueno, viendo que, que toda esta zona está progresando muy rápidamente. Les eh, quiero decir que estos artistas de renombre nacional vienen, porque María Grande ya está teniendo un nombre, porque tiene termas, porque es una ciudad turística. Y bueno, esto nos permite también que se lleguen esta gente importante de, de, de, de, de, del teatro, de, de la cultura, ¿no es cierto? Y bueno, eh, y aparte todos los visitantes que me voy a decir, me Está haciendo sentir muy feliz y muy contento de que toda nuestra comunidad va progresando y va avanzando. En eso. Así que, muy agradecido. Y, y bueno, a ustedes, a vos, y te agradezco mucho. A, a Dante, hoy no vino el amigo y compañero. Dafa. Ex ex ah es compañero pensé que le el iba a compañero. decir no está de, ahí. está de vacaciones Está de vacaciones llega mañana llega mañana está no. en el exterior o no está en Argentina la no la llega, llega mañana. Bien, bien. y al amigo Chango Luna también que también un gran colaborador de todo esto así que muchas gracias por habernos venido a visitar nuevamente y, y bueno la puerta de Terma Están siempre abierta para que vengan a visitar cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En la operación técnica estuvo Luna. Monzón hoy de Radioactiva ah, estuvo montón, con... Me alegro de no lo saludé. No, la... Lo común. Es? Hoy estuvo con todo el tema fotografía. Hacen ah, María grande, viales, seguí. Y Séparo, que se está viendo, parece. Al tercer tiempo llega Séparo. Bueno, eh, el próximo jueves vamos a estar desde el pingo, ya con los últimos detalles de lo que va a ser la presentación de Cacho Caray acá al otro día. Y con la fiesta de Guiso, precisamente en esta localidad. Agradecerles infinitamente por la confianza a la operación técnica, a la parte gráfica, al señor conductor, al anfitrión y a todos los amigos. Nos encontramos dentro de siete días, donde la cultura, la información, la política o la noticia nos convoquen.